gente de aquí estamos de vuelta con un nuevo video de Samsung Gaming Zone y esto es una super mega hiper carrera, vamos! Hago trampa! Hago trampa, no! Hago trampa, uy soy muy malote! no! No! No! Esto es lo que le pasa a los tramposos, mi mamá me lo ha dicho! Dale, nene, vamos al hospital que está lastimado de la última vez, nene. A ver, si no me equivoco, el hospital está ay, ay, ay. Uy, olvido, ya Bueno, vieja. Uy, vieja. loca, aprende a manejar. ¿Cómo lo haces, eso, buena, enferma. Nene. ¿Cómo le haces, eso, No, vieja, no, vieja. ¿Cómo le Vení, Salí vení acá, vieja, si no hay No te van a ir de a así de cumbia pendejo, pendejo de mierda, mira que te no. castigo Te castigo, te mando al rincón, nene. No. Vení, vení acá, vení acá Vení acá, pendejo Vení acá Pendejo de mierda Vení no. que te cago a palazo, nene, vení, vení Ay, ay, que me duele la cintura Ay, ay, pendejo Espera que se meto la mano encima Ay, mi cintura Ay, ay Aguarda, ah, nene ¿Qué te pasó, Nick? ¿Y vos ¡Cabecita mi nene! ¡Cabecita mi nene! ¡Y vos pendejo que me hacías antes, nene! ¡Nene! ¡Ay, ay! ay Morí la pastilla en el auto! ¡Ay, mejor me busca la pastilla! ¡Ay, ay! ¡Take me down to the bend. ¡Oh no! ¡Oh Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¡He muerto! ese quién es tú, maldito, me has matado si, fuera, si tuviera cuerpo te mataría, maldito, maldito bueno, mira al cielo que me ha prometido Jesús Jesús, llévame al cielo tú mismo me has dicho por favor, señor, llévame al cielo sí, Dios, sí, te llegando hacia vos Dios, sí, al fin te descubriré cómo eres, quién eres, cómo te llamas cómo vives, sí, Dios que no, He ganado platita gracias a la Lotería Nacional Argentina y con eso he conseguido 15 pesitos para hacer un alto ISO como querían mis hijitos. Así que voy a pedir la ayuda a uno de ellos si me ayuda a que a mí me duele mucho la mano para hacer la comida. A ver, a ver. Vení oh, ayudarlo con la cocina, pendejo. Pendejo de. Bueno, viejo, dale, dale, dale, que me aburrí de pasar Mario nene, de ese juego sale mucha plata, nene ay, dios bueno, mamá, bueno, pues. a ver, no... déjame ver los, los libros de a cocina a ver, a ver, a ver, a ver, cómo se... a ver... qué hizo, hombre, para vieja, ¿qué te quejas? Para, para que tengo que ver la página, a ver, a ver, era... un ojo, un ojo ya, de Kenny vamos a prender fuego, vieja un ojo de Kenny, fósforos algo de hielo y fideos cocidos yo te dejo un riñón de Kenny bueno, nene, vamos va, va, va, a va, cocinar, nene. Vamos, dale, vamos, vamos. Vamos a ver. Dale, dale, vieja, dale, movió el culo, gordo del pene. ¿Qué le decía a tu abuela, nene? nene? ¿Qué le decía a tu abuela? No, nada, nada, a nada. ¿Qué te pone el culo a vos? Está amor. castigado, está castigado al rincón. Al rincón, pendejo, al rincón. Dale, dale, dale, dale, dale. dale. Miedo. ¿Te, prende la, ¿Te prende la cocina? No, pará, no, pará. ¿Te prende la cocina o no? Pará, pará, que tengo que sacar los ingredientes. A ver, saco los ingredientes. Bueno, dale, dale, quita. Dame fósforo, acá, nene, dame olla. fósforo, tengo que prender el horno, nene. Dame fósforo, acá está el horno, dame fósforo. ¡Come! ¡Todo, todo, todo! todo vieja. Sí, señores bomberos Nene, después lo quisiste ahora tenés que ir a cocinar, nene, por esta cocina. Por esta cocina, pendejo, no eres bueno, vieja que... de mierda, para que la zanahoria. Bueno, voy a voy a ver a tu hermano a ver si que lo voy así si que vamos a comer. Nene. Oh, uh, debe estar escuchando música el nene. A ver, nene. Ah, Ahí empieza ah, vieja. Me... Oh, dos kilos quiero de eso. Dal ah. Tres nene. chorizo. nene casi. mierda, ¿cómo va a hacer eso? yo también, porque la cocina. cocinado bien ¿qué pasa? pará, mamá, me tiene que me te hechazo de